Bueno, amigos y amigas eh, de la Hora de Urlingham, estamos acá, la verdad es que es un placer, primero el lugar, estamos con, con Pampa. Gracias. Ella es propietaria de esta hermosura que está acá atrás, luego yo la filmé más en detalle, es un Ford del año, creo que 1927, Correcto. puede ser. ¿Sí? Y eh, dentro de poco, como es habitual en Urlingham, va a haber un evento donde eh, se muestran se presentan autos antiguos, uh -huh. pero en realidad es, es una excusa eh, para vernos Por supuesto. Este, entre todos y entre todas acá <ríe> en Urlinga. Ella es la responsable y dijimos, tenemos que ir a la casa a molestarla un poco para hablar y que Qué ella lindo. nos cuente de todos los detalles. Preséntate y contanos un poco. Muy buenas tardes, yo soy Pampa. No hay problema. Esta es Lulú. Parte de la familia. A Lulu ahora le ponemos un micrófono. Eh, sí, y ella, ella anda conmigo en el auto. Cuando subimos el otro día, fue la primera en subir. Así que es, par, es parte de la herencia de mi mamá. Mamá ah, manejaba el forte por todo Burlingame y con un perro en la falda y otro al costado. Así que la herencia se sigue y la siguió ella. Lulu, ah, you yeah. come here. Ella habla eh, con todos. Now you Muy sit. Bien. Sit. Um, el, vos me dijiste, puede ser que el 27 de noviembre... Correcto, es un domingo. El domingo 27 de noviembre, eh, desde la Plaza Ravencroft sale una caravana de autos antiguos que van a seguir atrás de los bomberos, del camión antiguo de los bomberos. Eh, vamos a ir por O'Higgins, no, O'Brien, O'Brien, O'Brien, para el lado de combate pavón, o sea, cruzan el paso nivel cruzamos de el Luchiza, paso de nivel, está tan linda esa zona, esa está, ah, está bien, fabulosa, está da gusto bien ancho sí, es ideal sí, para sí. Poner autos, y vamos ya. a tener toda una exposición de autos antiguos, va a haber comida, va a haber música, es gratuito para el público todos. La idea de hacer este video es de invitar a todos que vengan y Por participen. Supuesto. Queremos que conozcan eh, las riquezas que tenemos en Urlingham. y Esta es una de las riquezas que tenemos claro, acá. porque es parte de un, es parte de un legado este, cultural muy interesante que se mezcla... Con ese tono eh, eh, fierrero que tiene Nurlingan, mm. que gusta de los uh -huh. autos. Es cierto. ¿no? Han habido muchos corredores de autos de distintas categorías uh -huh. y además. Entonces en Nurlingan ven un auto y este que sea especial, y uh -huh. más si es antiguo, uh -huh. y más si está rodando como uh -huh. él. no Que este, hay que saber para hacerlo arrancar, no se deja tocar por cualquiera, está muy bien, <ríe> es está muy bien. Y este, así que lo podremos ver en esa fecha ¿Vos cómo te enganchaste con esta historia? ¿Ha sido una, una herencia de tu mamá? Fue una herencia de mami Por muchos años estuvo estacionado eh, Y un día eh, dije que no podía hacer Algo tenía que ocurrir claro. con este, este bello auto uh -huh. Entonces eh, averigüé que había una persona que sabía mucho de esto Y había un club que se llama La Barra de los Clásicos Automoto Club Exacto. Llamé por teléfono, les dije que tenía un forte. Ah, sí, ah, ¿y de quién será? Y entonces, cuando les dije que era de Trudy, pero los brazos subieron, la gente feliz, y ahí apareció Rodolfo Monbelli. Y Rodolfo vino, él lo toca y el auto arranca. Yo no sé, pero tiene una magia ese hombre. Sí, ¿qué le pasa? Eh, yo de, de, de chico vine acá a vivir a los 17 años, pero yo la vi a andar a, ¿a, en mamá? a tu mamá en agua bueno. e ir a hacer las compras. Sí, todos los pañuelo, días ¿Sí? con un pañuelo atado y ella iba manejando. Y un perro acá atando, y mami así. Pero no me olvido de eso. Todos los días, con vi. invierno, frío, incluso se hizo un abrigo que le llegaba justo cómodo para sentarse cómoda y ella revoleaba la pierna y entraba al auto y lo que se hereda no se hurta. Claro. Yo hago lo mismo, esa puerta es muy difícil de abrir, ah. así que levanto, entro a los altos, Perfecto. pero entro. Es una forma, y te invitas a hacer gimnasia. <ríe> Seguro. Eh, eh, también. Y, eh, ¿Hace cuántos años que se está desarrollando esta muestra de autos antiguos ah, acá en nuestra querida Burlingame? El club empezó en el año 2000. Uh -huh. Los dos fundadores que todavía están son Charlie Edgar y Rogelio. Rogelio, no me acuerdo el apellido. Me acuerdo de él, me acuerdo del auto, pero no me acuerdo del apellido. Y seguramente que a él no le va a molestar mucho. Eh, eso fue en el 2000. En el 2001 empezaron a hacer estas tours por Urlingham. Y todos los años se hicieron. Y ahora hace como dos, tres años que no se hace. Yo me acuerdo que hicieron una en el polideportivo. Sí. Después me acuerdo... Creo, por ahí estoy equivocado, que hicieron una acá en el Perling, en, ¿Sí? en el Club, sí. mejor dicho. Sí, sí. Y después hicimos otro en, um, eh, en el trote. En el trote En el también. trote, en el trote. Eh, Y yo no siempre estoy, pero cuando no estoy siempre hay alguien que lo quiere manejar, que se anima. Porque no todo el mundo se anima. Vos sí. sabés que te digo, yo no tengo idea cómo es que yo manejo ese auto, porque mamá en casa de herrero a cuchillo de palo. Sí. Mamá nunca me enseñó, era muy posesiva de su vehículo. ¿Y qué haceros? ¿Se lo, se lo, eh, no, se lo llevabas, no, no, no, no, no, nunca, no, ¡Ah! si o hago sea, eso, ah, ahora entiendo. después de fallecer mamá que no el quedó el auto y, y, y pensé, no puede ser, no puede ser, entonces, pero algo pasó, me subí al auto y es como que entrase en la piel de mi mamá. Eh, yo creo que como la gente aprende a tocar el piano de oído Claro. Yo aprendí a manejar el Forte de oído. Claro. Es, es la única respuesta que le tengo. Además, es, este, es una de las tantas identificaciones este, culturales que te ha este, brindado tu madre. Sí. que Supongo que una Muchas. mujer que manejaba un auto como este... No sería lo único que haría, no. me imagino que tendría una vida muy activa. Mamá era entonces, muy activa. Entonces este, eh, algún día de esto Qué vamos lindo. a escarbar un poco más para descubrir a Trudy. Con gusto. Descubriendo a Trudy. Con gusto. Estaría, de hecho, eh, una de las cosas que estoy queriendo hacer ya hace un par de años o más, pre-pandemia, todo es pre-pandemia, sí. post-pandemia, es ver de cambiar el nombre de la calle. Ah. Me han propuesto y me encanta la idea de ponerle el nombre, como hicieron para Delford Díaz, sí. poner el nombre de Trudy Patrón a ah. esta calle, porque Deleva era un señor de Morón. Claro. No, ni siquiera, era un relojero, claro. Lind, linda, lindo oficio, ¿eh? porque coleccionó relojes pero está bueno antiguos. de, de pero, ir incorporando cosas sí. que son local, locales. Locales, sería muy lindo. Sí. Así que esa propuesta está en el Consejo Deliberante. Ojalá algún día salga, sería muy yo, lindo. Este, esperemos, esperemos que sí, porque está, está bueno eso, porque es, es una manera de poner como anclas culturales, ¿no es cierto? Sí, es decir, que la calle está relacionada porque en la casa, ella vivió y dentro de esa casa, uh -huh. y ella era también uh -huh. este, muy conocida, como yo la conocí sin saber que se llamaba Trudy, pero <ríe> veía el auto y cada vez que lo veo andando digo, Seguro, uh -huh. la, la última vez que lo vi fue hace dos años, un año en la, en la plaza sí. sí, sí. Dije, Seguro que es ese coche. Sí. Y vos sabés el... lo que me pasa, eh, voy manejando el auto y me dicen, ¡Chao Trudy! Claro. Y... <risa> claro, por ahí tengo un sombrero que era de mamá. Claro. Y, y, y yo creo que creo que sí me parezco, físicamente, el tamaño, la forma, no lo que se hereda no se roba. roba. Es así, es cierto. Así que, ¿qué le vas a hacer? Te quería decir que me dieron, los chicos me dieron un, un machete, me dijeron no, cosas. Dale, ¿Hay corredores locales que van a estar? Lulu, ¿will you A mí no me molesta. Okay. Nosotros en casa tenemos dos perros y mi hermana tiene como ocho perros. Bueno, en casa. Pero se porta como mal. Eh, que sabemos de corredores, eh, los nombres que reconozco, y ay, yo no soy corredora, y, pero sé poco de esto, pero Dale. Fenco. Sí. Guarnacia y Fernández han dicho sí, sí, que sí. quieren venir, claro. que van a estar. Así sí, que eso sí, me parece sí, importante para que la gente sepa. Hubo hay... una época donde había una fórmula este, que se corría oficialmente, que todos los autos que corrían en esa fórmula eran de urnino. ¿En serio? En serio, te lo digo, eran por lo menos entre 12 y 13 autos. Ah. Eran absolutamente todos de Urlinga. ¡Qué fama! O sea que acá vos tenés una, una pasión por los por, por los autos de carrera, ah. por los fierros, como se dice, sí. y, este, y también por, por el hecho del, del cuidado. También hay mucha gente mm. con eso. Así mm. que yo creo que, que se van a enganchar más de lo habitual, mm. porque ella mencionó la palabra pandemia, y al terminar la pandemia, este, por suerte, y gracias a los médicos y la ciencia, mm. ahora... Es, es se abrió, de, es de se abrió, de, volvimos de a salir cosas. a jugar, es cierto. Me gustaría hacer una mención Dale. de otra cosa que me parece muy importante. La barra de los clásicos anhela tener un espacio, un predio, ah. para hacer una escuela de restauración, restauración de autos. Ah, sí. Eso es para los chicos de Hurlingham que buscan un oficio, que quieren aprender gratuitamente, hacer algo que les puede ser útil en la vida y de ahí puedan salir con un oficio que les pueda brindar un beneficio económico. Y claro, porque trabajar, hacer restauración de autos antiguos, serio? estás hablando de una mano ah. de obra altamente calificada. ¿Sí? Sí. y un entendimiento sí. que va más allá de observar un auto y saber si el repuesto que tiene puesto es original mm, o no. razón. Y si se puede fabricar o no mm -hmm. a esa actitud. Mm -hmm. Entonces, no está mal mm. en épocas donde buscamos cómo inventar trabajo mm, es legítimo y genuino mm. y, que, y que tenga su renta, mm. eh, por ahí empezar a estudiar la posibilidad mm. de, como ellos piden, a ver si se puede encontrar un predio o algo para mm. este, generar este aprendizaje. ¿no? Y lo que ofrece el club es eh, los profesores. Todos los socios tenemos autos. No, yo no voy a enseñar nada. Eh, yo enseño cocina. Pero no enseño a manejar un Por Forte. Poco. <ríe> Clase pero, de cocina arriba del Forte. De ay, Forte qué bueno, qué bueno! Pero eh, todos tienen muchas ganas de compartir lo que saben. Como Rodolfo, que, que es, es muy simple este motor, muy claro. simple, pero hay que entenderlo. Uh -huh. Eh, entonces esos son detalles que son muy importantes y es una lástima que no se aproveche ese conocimiento que tenemos Como teníamos esos que corrían, que venían no, todos de Hurlingham Hoy podemos tener profesores sí. que enseñan y educan para un futuro mejor para algunos de los muchachos que no tienen un oficio hoy Aparte uno no sabe, este, uno hoy en día vive una vida rodeado de tecnología uh -huh. ¿no Es cierto, es cierto? Pero vos no sabés si en algún momento eso puede tener un parate y tengas que aprender a, hacer, a vivir una vida analógica, sí. por decirlo sí. de alguna forma. Es ¿no? sí. Entonces este, entiendo que, lo, que hay aprendizajes en la humanidad que no se deberían este, perder. Es cierto. Y, es, y esto, eh, en el caso de no aprovecharlo, uh -huh. lamentablemente se perdería y es, es, es una pena. Uh -huh. Así que sí, yo le pido a, a quien vea este programa que por favor eh, piensen en cómo pueden ayudar a que se logre una escuela que sería gratuita con profesores, conocedores que saben mucho de esto para enseñar a la juventud de, de nuestro barrio, uh -huh. de nuestra zona. Volvamos para cerrar sobre el 27 de noviembre, uh -huh. porque sí. ella, ella me lo pintó así, me dijo, o en el fondo que es famoso, sí. uh -huh. eh, los autos antiguos, uh -huh. más música, uh -huh. más comida, uh -huh. yo quiero que el reloj empiece a girar rápido. Me parece muy sea, bien. Sea Empieza a las 9 de la mañana desde la Plaza de Urlingham y terminará a las 18 horas no hay horarios, es, es un horario corrido, la gente viene, va, no hay, no hay entradas, uno camina, entra, pasea por los autos, los mira, los disfruta, eh, en algún caso no sé si por ahí eh, nos ponemos en marcha, es una avenida, así que por ahí podemos ponernos en marcha, hacer algún paseo claro. con alguien, sería claro. muy lindo. Bueno gente, los esperamos mm. a todos y a todas, la verdad va a mm. estar... Muy bueno, muy bueno. Y aparte tenemos en Hurlingham los ámbitos naturales y generales, uh -huh. este, estéticamente lindos como para disfrutar. Sí, es muy cierto. Así. Sí, los tenemos. Es un lugar para decir, mi mamá decía, era Mi Hurlingham. Y ahora soy yo la que dice, este es Mi Hurlingham. Uh -huh. Y bienvenidos a Mi Hurlingham y al 27 de noviembre que los esperamos todos acá.